Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad. Pues bien, hemos hablado de las crisis económicas, diferentes crisis económicas, y vamos a hablar también de los últimos 90 años en el mundo, las últimas crisis económicas, lo que vienen siendo las causas. Es importante hacer un poquito de historia con todo esto, porque ya hemos hablado, tenéis aquí una lista de reproducción donde os hablamos de diferentes personajes que han causado unas crisis en momentos determinados de la historia. Pero nos vamos a remontar pues, mucho más atrás de lo que hemos estado hablando. Así que, si nos importa, vamos a hacer un poquito de historia con todo esto. Vamos a compartir imágenes por aquí y vamos a darle a todo esto. Vamos a empezar. Pues bien, vamos a lo que nos interesa, la cronología. En 1929 ocurriría el crack del 29 y Gran Depresión. La crisis económica mundial de la década de 1930 fue precipitada por la caída de los precios de productos agrícolas en Estados Unidos en 1928. Y comenzó con el hundimiento de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. A raíz de la crisis se modificó la legislación básica de la bolsa. Una de las leyes fundamentales fue la Securities Exchange de 1934, que creó la Comisión de Valores Estadounidenses para supervisar y vigilar los mercados de Estados Unidos. En 1944... Acuerdos de Bretton Woods. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional celebra una conferencia monetaria y financiera auspiciada por la ONU, de la que salieron los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos, que sientan las reglas para los, las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. También se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y se extendió el uso del dólar como moneda de referencia internacional. En el año 1971 fue el fin del sistema de patrón oro. El excesivo gasto de Estados Unidos en sus inversiones en el exterior y la guerra de Vietnam hizo que sus reservas de oro se redujeran drásticamente con lo que el valor de la moneda dejó de estar respaldada por este metal. Por ello, en medio de fuertes especulaciones y de fugas de capitales de Estados Unidos, el presidente Richard Nixon decidió suspender la convertibilidad con el oro y devaluó la moneda en un 10%, algo que hizo sin consultar al resto de los miembros del sistema monetario internacional. Dos años después volvió a devaluar la moneda, con lo que acabó finalmente con el patrón oro, Así comenzó la época de los cambios flotantes en, fu en función de la evolución de los mercados de capital. En 1973, crisis del petróleo, el corte de suministro de los países de la OPEP, en la, cono en la conocida como primera crisis del petróleo durante la guerra árabe-israelí, el Yom Kippur provocó un incremento del precio del crudo de 2,5 a 11,5 dólares. ...en el año 1974. Este elevó la factura energética de Occidente y provocó una fuerte crisis en los países más industrializados. A partir de esta crisis de precios, los países occidentales inician políticas de, in, o sea, de diversificación perdón, y de ahorro energético. Y entre otras medidas defensivas se crea la Agencia Internacional de la Energía en 1974. En el año 1979, la revolución iraní, el derrocamiento del Shah y la instauración de la República Islámica en Irán provocaron la segunda crisis del petróleo y un nuevo colapso internacional, aunque esta vez las economías occidentales estaban más preparadas, ya que había reducido de forma importante sus consumos de crudo. La caída en la oferta provocó un largo periodo de precios extraordinariamente altos, la crisis afectó sobre todo a los países en vías de desarrollo que junto al aumento del precio que tenían que pagar por el crudo y la inflación, tuvieron que hacer frente a un ciclo de crisis financiera por su elevada deuda externa. Pues bien, como vais viendo, pues tenemos aquí pues causas bastante importantes de las crisis mundiales. Pero vamos a continuar. En 1980 la invasión de Irán por Irak. Al final del año, el crudo alcanza nuevos precios récord, 40 dólares el barril. Los altos precios llevaron a Occidente a producir más de, un, más de su propio petróleo en zonas como el Mar del Norte. En 1987, el lunes negro, el 19 de octubre de 1987, millones de inversiones se lanzaron en masa a vender sus acciones en la Bolsa de Nueva York. De, debido a la creencia generalizada del manejo inapropiado de la información confidencial y la adquisición de empresas con dinero procedente de créditos. Ese día el índice Dow Jones de industriales se desplomó 508 puntos, cuidado con esto, eh y arrastró a las bolsas europeas y japonesas hasta pues, la banca rota prácticamente. Se intensifica la coordinación en la política monetaria internacional y en los principales asuntos económicos. En 1994, crisis del peso mexicano. Nuestros hermanos de México, también, también estáis aquí en esta crisis mundial. El gobierno de México es incapaz de mantener su tipo de cambio fijo frente al dólar y anuncia la devaluación de la moneda. La falta de confianza en su economía provoca una gran salida de capital. Los créditos se interrumpen, la producción disminuye y el desempleo incrementa más de un 60%. Sus efectos negativos, negativos perdón, sobre el resto de América Latina se bautizaron como el efecto tequila. En 1997, crisis de Asia. Nos vamos a Asia, a otro continente, al gran continente asiático. En julio se devaluó la moneda tailandesa y tras ella cayeron las de Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Arrastró al resto de economías y esta crisis, que en un primer momento parecía regional, acabó convirtiéndose en la primera crisis global. El Fondo Monetario Internacional elaboró una serie de paquetes de rescate para salvar las economías más afectadas y promovió reformas estructurales. En 1998 nos vamos a Rusia, que también han provocado crisis mundiales. No penséis que solo los grandes capitales de Estados Unidos, sino Rusia también. Rusia colapsó su sistema bancario nacional con una suspensión parcial de pagos internacionales la devaluación de su moneda y la congelación de los depósitos en divisas. El FMI concedió créditos multimillonarios para atajar la caída libre de su divisa y que el impacto fuera irreparable en el mercado internacional. También instó a sus autoridades a acelerar las reformas estructurales internas para fortalecer sus sistemas financieros. En el año 2000 llegó la crisis de las com. Esto habéis oído hablar de ello mucho. Los excesos de la nueva economía dejaron una estela de quiebras, cierres, compras y fusiones en el sector de Internet y de las telecomunicaciones. Y un importante agujero en las cuentas de las empresas de capital riesgo. El 10 de marzo, el principal índice del Nasdaq Máximo exponente de la nueva economía y del éxito de las empresas de tecnología cerró en 5.048,62 puntos su máximo histórico. Solo en tres años la crisis borró del mapa casi 5.000 compañías y algunas de las grandes corporaciones de telecomunicaciones fueron protagonistas de los mayores escándalos contables de la historia. La Reserva Federal estadounidense respondió con una reducción de los tipos de interés de medio punto. En el año 2001, el atentado del 11S, ¿sí? esto causó una crisis eh, que hicieron caer las bolsas. El Nikkei de Tokio cayó más del 6% y las bolsas europeas tuvieron fuertes descensos que llevaron a los inversores a refugiarse en el oro y los bonos del tesoro estadounidense. La FID... Respondió con cortes de los tipos, cuatro hasta final de año, la campaña más fuerte de su historia. 2001-2002, la crisis de Argentina, amigos argentinos, vosotros también, no os vais a salvar de esto. El gobierno de Argentina carece de fondos para mantener la paridad fija del peso con el dólar e impone restricciones de la retirada de depósitos bancarios lo que sería el corralito, para evitar la fuga de capitales. En diciembre de 2001 suspende el pago de la deuda de casi 100.000 millones de dólares, lo que construye la mayor quiebra en la historia. En enero, en enero de 2002 el presidente Eduardo Duarte, Dualde perdón, se ve obligado a terminar con la paridad y convierte en pesos los depósitos bancarios en dólares. Curioso, ¿eh? 2007-2010, la gran recesión. Estados Unidos sufre su mayor crisis financiera desde la década de 1930, consecuencia de una relajación en la evaluación del riesgo, la cual se contagia al resto del mundo. El detonante fue el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria que reveló que los bancos habían extendido hipotecas basura, las subprime. Esto en España ocurrió también a personas que no podían pagarlas ¿eh? con la expectativa de que el precio de las viviendas seguiría subiendo. Pero esto no fue así. Esas hipotecas fueron titulizadas y vendidas en los mercados, lo que causó cientos de miles de millones de dólares en pérdidas a los inversores. El presidente Bush creó un programa de rescate financiero dotado de mil millones de dólares. ...que él y su sucesor Barack Obama usaron para reflotar a bancos aseguradoras y a la industria automovilística. Obama impulsó también un plan de estímulo de 787 mil millones de dólares... ...para revitalizar la economía a golpe de infraestructuras, educación, ayudas al, ayudas al desempleo... ...y subsidios a las energías alternativas, al mismo tiempo... Obama promueve la mayor reforma financiera desde los años 30, que se complementa con una iniciativa para endurecer las normas bancarias a nivel internacional. Habéis visto cómo esto va evolucionando, que las crisis se van sucediendo y que hay unos saltos y que no solamente esos saltos son los que provocan pues caer, devaluar la moneda, las crisis financieras y todo lo que viene detrás. Pero vamos a seguir. En 2010, la guerra de divisas y desequilibrios mundiales. Sí, Veréis qué cosa más extraña. En Estados Unidos se renuevan, sus pres se renuevan las presiones sobre China para que deje que el yuan se revalorice y potencie la demanda interna. Mientras que China... Unión Europea y otros miembros del G20 critican la inyección de dinero por la, la FID, en este caso, por ahondar en los desequilibrios globales. Algunos países industrializados critican que algunas economías emergentes intervienen sus monedas para una política monetaria expansiva para estimular la recuperación mediante una inyección de dinero en el sistema. La última un programa de compra de bonos de valor de 600.000 millones de dólares que devalúan el dólar. El suministro brasileño, perdón, el suministro, el ministro brasileño de Economía, Guido Mantenga, advierte de la existencia de una guerra de divisas y atribuye a China, Estados Unidos y la Unión Europea la apreciación del real y la creación de flujos de capital especulativo. Pero Japón, interviene en el mercado de divisas por primera vez en seis años para frenar la constante apreciación del yen frente al dólar. Washington propone en la reunión del ministro de finanzas del G20 el, en Jeonju, en Corea del Sur, poner límites numéricos a los desequilibrios de las balanzas por cuenta corriente, algo que rechazan la mayoría de los miembros del G20 como Alemania y Japón. El asunto se convierte en el eje de la cumbre del G20 en Seúl. Hemos llegado al 2010. Y parece que vienen curvas. <ríe> Podemos decir que vienen curvas, ¿verdad, amigos? Porque realmente la economía es, eh, es una noria, va subiendo, va bajando. Y parece ser que en el 2009, pues, avecina una crisis también petrolífera ¿Eh? parece ser que va a haber una pequeña crisis petrolífera y esto va a hacer que se contagie en el mundo y que haya una subida de las energéticas también, y haya pues una serie de problemas pero de esto yo creo que hablaremos en otro programa, yo creo que aquí ya hemos dado bastantes datos como para mmm, vamos a dejar de compartir como para ponernos el, mar, el mal cuerpo en este caso. Así que ya hemos visto todas las peores crisis. Estas son las peores crisis. Luego han habido crisis un tanto intermedias, no de tanto calado, que han hecho que ciertos países, no a nivel mundial, sino que ciertas zonas hayan tenido una caída en su economía debido pues, a un país que eh, han sido el resto de los países satélites que, han caído también, es decir, un país cabeza y el resto han sido satélites y han hecho que las economías caigan. Pero en Europa y en Estados Unidos y en otros puntos del mundo, pues se ha tenido mucho en cuenta que pueda caer la bolsa. Esto es importante. Vemos aquí que la bolsa es un juego, es un juego de las empresas, es un mercado de valores y que aquí, pues bueno, os diré más. Pueden cerrar empresas pero las personas como tal, los dueños de esas empresas no se van a quedar en la calle, no van a ser pobres ni se van a arruinar porque además entre ellos se ayudan y se reflotan su propia economía y que luego estas derivan en otras empresas diferentes. Así que yo creo que aquí tenemos un buen dato ¿eh? y creo que lo vamos a dejar aquí. Volveremos en algunos días con más eh, temas de crisis económicas mundiales. Yo os voy a decir una cosa. No es que ahora me haya vuelto economista. Es que es un tema que os preocupa. Os preocupa de sobremanera. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en la, el tema de los trabajos, ¿no? o los empleos. Yo no soy un gurú, evidentemente, no soy economista, ya lo he dicho mil veces, pero me gusta estudiar la historia sobre las crisis económicas y quién son los causantes y de qué manera han causado las diferentes crisis en la economía mundial. Evidentemente hay pequeñas crisis, como he dicho, en España, pues ha habido una pequeña crisis eh, hace un año aproximadamente, en octubre del año pasado, más o menos, la bolsa cayó, han habido fugas de empresas de algunas zonas de España hacia otras, eh, ha habido movimiento de capital, pero bueno, esto han sido pequeños baches que en todos los países pues, eh, tiene, se resienten un poquito sobre su economía y en la bolsa de sus diferentes países. Pero lo gordo, como se suele decir, lo gordo y grande todavía está por venir. Así que voy a leeros un poquito y nos marchamos. Tres minutos. Y nos vamos a ir, dice Juan K. Dice, la responsabilidad de los bancos centrales es fundamental en las crisis, creando siempre más dinero para estafar. Claro, vemos ahí también lo de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que venga, va, vamos a vender aquí a trote y moche. Y luego mucha gente no pudo pagar porque sabían, esto ya estaba inventado. Se vendían, o sea, se compraban casas, se daban préstamos para hipotecas. Luego tú no la puedes pagar. El banco se queda con ella, no te devuelve tu dinero, tú no puedes pagar y el banco se queda con tu casa. Y luego revaloriza la casa, vende la casa y tiene tu dinero y el valor de la casa. Es decir, los bancos en España, esto va a sonar muy raro, se han convertido en inmobiliarias. Sí, han hecho pactos con inmobiliarias y venden casas casas de gente que no pudo pagarla en la, en la crisis anterior. Así que vemos aquí cómo el dinero es lo primero para los bancos y sobre todo las eh, inmobiliarias y las empresas que venden dinero, como los bancos, etcétera, etcétera. Así que yo por mi parte, queridos amigos, yo creo que lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ver mañana, otro rato, pero ya hablando de otro tipo de cosas. Haremos un programa semanal sobre esto de las crisis económicas porque es que me escribís mucho. Rafa, háblanos sobre la crisis económica. Eh, investiga, indaga. Pues bueno, yo lo hago gustosamente y qué mejor que hoy hacerlo para vosotros. Así que chicos, yo por mi parte, nada más. Gracias a los nuevos que entráis en este canal. Gracias por compartir este vídeo si os ha gustado y como siempre os digo, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.